No es ningún secreto que la última vez que intentamos hacer un rodillo para esta bicicleta las cosas no salieron como esperábamos. Esta vez vamos a intentar hacer las cosas bien, con materiales que encontré en la casa, un skate de supermercado que había comprado hace muchos años. Y sobre esto vamos a necesitar un poco de madera y algunos pernos. Este va a ser el test número uno, si funciona así como está, va a funcionar cuando lo terminemos. <risa> Lo bacán que tienen este tipo de rodillos, es que como tienen un sistema de transmisión, por decirlo de alguna manera Ese rodillo al girar, mueve el de adelante Y con el de adelante tú te equilibras Esa es la teoría, no, me, me está costando tenerle fe, pero lo vamos a probar Como si estuviese en el piso Tíos, no. ¡La loca, Es rarísimo. Me está tocando un poco el neumático ahí adelante, ¿qué? 30 PCI como si me fuese a robar por la calle. Segunda round. Oh, súper difícil En teoría eventualmente lo voy a lograr Pero no quiero que se desarme antes de Porque está armado a la rápida en este minuto ¿Qué hicimos, man? Oh. <risa> ¡Qué eh, eh, Es súper extraño andar arriba de esta cosa. El, el equilibrio que tenéis que hacer es muy distinto a andar en bicicleta en el plano. Y Toma un poco de práctica, pero funciona. Así es que hay que hacerle algunos detalles, hay que reforzarlo, pero por ahora... Con esa bicicleta funciona perfecto y no se ha roto aún, así es que estoy contento. Este sistema de la cadena apañó con todo. Pude andar y de hecho pude pasar cambios, así es que... No, funcionó bastante bien, lo vamos a reforzar y lo vamos a finiquitar, pero la prueba de concepto funciona. No es la construcción más linda y firme que he hecho, pero como prueba de concepto quería saber que esto estuvo... Aguantaban para, para hacer este experimento Que los rodamientos que están allá adentro metidos en estos pernitos Aguantaran también y, y ahora lo que queda por hacer es Poner unos tubitos para que pase la cadena y no zapatee mucho Fijar el tubo de PVC Con la madera, con algún clavito o algo Algo que le dé más firmeza porque ahora está simplemente a presión Y este por ejemplo se corrió un poco, pero no se corrió nada Los rodillos van suavecito Prefiero que sean lo más suaves posible porque para hacer un entrenamiento con esto tenéis que estar pedaleando arriba de la bicicleta unos 20-30 minutos o una hora. Y si vaya a estar rebotando todo el rato no va a ser algo entretenido. A la larga vaya a quedar loco. La sensación de andarlo es brutal. Jamás me esperé que fuera tan loco el, el, el, el subirse arriba de esta cosa. Aparte de estado físico, vaya a estar sacando equilibrio. Así que me dejó súper contento. Lo voy a reforzar, lo voy a dejar más bonito. Probablemente lo veamos en un próximo video. Pero este video por sí solo ya se ha alargado más de la cuenta. Así es que lo único que me queda por decir es que... Ella uh, quería un rodillo. Aquí tiene un rodillo. Vas, ahí. Tienes que soltar los frenos y ponerte a pedalear. Y va a empezar a agachar de a poco como te equilibra. Ahí. Commitment. No, ah, no, espérate. Lo pusiste demasiada dificultad. Esto. ¿Así son? No, son así. A ver, dale tú. Hola, braille. ¿Pero qué onda tu equilibrio? Es demasiado bueno. No es como. no es como andar en bici en el piso, es muy loco. Sí. No te fijáis porque no podía andar a la primera así si a mí me costó harto rato. ¿En eso? ¡Ay! ¡Te, te enoja! No, ya, pues... Este cambio puede ser un poco más fácil, pero es maturo. Si bajo el asiento, vas a sentirme más cómodo. Ah, tenés que subirlo un poco. Te va a costar menos pedaleo. Dale, venga. No, es una locura esto. Me siento como un hamster. <risa> mucho rato sin que yo te tuviera casi nada. ¿Estabas centradita? <risa> Agárrate, me cansé. <risa> Lo hice. ¿Qué tal? Bien, ya se la tenía, ten mirá, no, mirá un, un poco fijo. ¡Uy! <risas> la, la partida tenía que ser muy decidida. Y, y es bueno porque tenéis que aprender a poner el otro pedal rápido. Pegáis el primer mangazo y tal te, tiro tenéis que. ¿Hace su pega? cansado, no? Sí Es terrible Y lo que tenéis que practicar es la subida es, es, es con el pedal desde acá, lo más arriba Patada fuerte y tenéis que ir a buscar el otro aquí, al toque Tú pusiste los pedales nivelados ahí Sí Hiciste así y te pusiste pedal. Es una opción muy arcaica y muy... Demasiado rookie Lo mejor es que pongáis este pedal Tenéis que aprovechar toda esta pedalea completa entonces lo ponía acá arribita, lo más arriba que podáis. Y cuando vais a empezar a pedalear y lleváis tu otro pie al tiro, al otro vez. es al toque, así fuerza ahí, y lleváis el pie ahí abajo. Se siente perfecto, esa, esa es la partida para pedalear siempre. En el cerro, en todos lados. Podéis partir de más arriba para que tengáis mejor impulso. Ahí. Un puro movimiento. ¿Qué tal? Sí, me canso mucho rápido. Buena, está buenísimo. ¿Te gustó? Sí. Ya llevamos con la Valentina un par de días ocupando este rodillo a modo de entrenamiento. Le hemos dado como caja y han dado bastante bien. Así es que les puedo comentar que no es un proyecto tan fácil por la cantidad de piezas precisas que se necesitan hacer para que esto gire lo más suave posible. Modificaciones que le hice sobre el diseño original fue levantar este roller un poco para que entraran más bicicletas Ahora entra la X-Square One, que es un poco más larga sin raspar acá Entra la Trit, que es pequeñísima Sobre el sistema de transmisión son los piñones más pequeños de un cassette Y estos son cadenas recicladas, creo que esta cadena es de 8 velocidades y probablemente eran cadenas que estaban muy largas y que estaban empezando a dar falla, pero para esta aplicación funcionan perfecto. Los rodamientos son de skate y hasta ahora han funcionado bien. No han dado ningún problema, de hecho están girando mejor que antes. Y la estructura en sí tiene la característica de que es bastante liviana. También es bastante flexible, pero con el peso de la bicicleta arriba eso ni siquiera se nota. Aprender a ocuparlo es algo especial, pero una vez que le sacan la técnica es bastante entretenido y da para reírse un rato y hacer un poco de deporte mientras haces equilibrio estático. Como les decía, no fue un proyecto fácil, pero tampoco fue tan complejo, así es que... Así es que lo único que me queda por decir sobre el video del rodillo casero es que si te gustó, le des un like a él, un like, ¿no? ¿Ah? Si tienes algún amigo que se quiera arriesgar a hacer una de estas cosas, compártele este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.